Venir a Pichilemu o a Chile es una experiencia única y que te cambia la percepción para siempre, creo yo. Punta Lobo tiene una de las mejores olas que yo he surfeado en el mundo. Para mí los deportes de extremos son los que combinan un elemento de la naturaleza con las capacidades humanas.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 También está la cordillera Los Andes que ofrece aventura y panorama interesantes. Los ríos para hacer rafting y kayak. Para mí los deportes outdoor y en la naturaleza, una experiencia que me llena en todo sentido. Cuando entro al mar me da tranquilidad, es como si fuera mi amigo y yo solo lo acompaño y el mar me recibe. Muy conectado con la naturaleza, este lugar. Que no en todas partes se ve. Uno entra al mar y hay animales salvajes que conviven con los surfistas. Hay pájaros, hay lobos marinos. Es súper bonito convivir con ellos. mí, Australia. A really strong surfing community and everybody's Really friendly and really welcoming. How to sum up the ocean in one word? Raw, <laughs> powerful, and fierce. Amazing. Invito a toda la gente de todos los lugares del mundo a venir a Chile y a compartir y a conocer este hermoso país.